madrugada al despertar me puse a caminar por el pasillo de mi casa mis ojos pudieron contemplar como dormían mis retos aquellos que Dios me dio acercándome a ellos y ver sus caritas tiernas estalló en mi alma Grande emoción. Quería abrazarlos, acurrucarlos a mi pecho, decirles que los amo y que son mis dulces nenes. Pero estaban dormiditos y no quería molestarlos, pero sé que a la mañana despertarán mis retoñitos. Tres los dulces nenes que Dios me concedió Son joyas muy preciosas que adornan mi existir Te pido Padre mío que me ayudes a educarlos Que te teman y te sirvan como yo te sirvo a ti Señor Que nunca se me pierdan